A ti te lo cuento, visto este instante en particular ¿Qué importa dónde yo nací? ¿Qué importa mi nacionalidad? ¡Soy! De donde vengo, da igual a dónde voy Soy este momento, soy este momento Existo, existo aquí, existo, existo ahora Vivo en este lugar, contigo estamos juntos Compartimos A ti A ti te lo digo En exclusiva Vivo oh, oh, oh. Soy de aquí, sí, sí Claro que sí Este instante de verdad soy el aquí, sí, sí, obvio que sí, somos de aquí, el aquí somos. Soy ahora, este instante de verdad, este instante, instante ahora. No es el idioma, es la vibración, conducta franca. Ah, ah, ah. No es lo que pienso, es lo que hago, la actividad es creación, la creación es mi rey. No son mis palabras, son mis actos Acción con belleza ah, ah, ah. No es lo que digo Es lo que hago La actividad es creación La creación es mi realidad No es mi aspecto, es mi actitud naturaleza del alma, no es lo que siento, es lo que hago, actividad es creación. La realidad inmediata me pertenece solo a mí A mí, a ti Gracias por estar ahí, ahí, aquí Gracias por participar, ahora te toca a ti Cuéntame sobre ti, sobre ti, sobre mí, sí, por favor. Cuéntame sobre ti, sobre mí, sin temor a explicarnos la divinidad.